Yo no recuerdo una etapa de mi vida en Colombia que no haya estado signada por las amenazas, las persecuciones, en vida de mi padre y de mi madre, quien también era activista política. Eh, esto era una cosa cotidiana. Después del asesinato de él, el, la búsqueda de justicia pues, ha hecho que recaiga sobre nosotros también pues, esta situación de persecución. Y digamos que... Lamentablemente esta es una situación muy generalizada en Colombia. Todas las personas que trabajan en la protección de los derechos humanos, los periodistas, los sindicalistas, los activistas sociales, regularmente son objeto de amenazas y eh, frecuentemente de atentados y, y de asesinatos. También. Yo estaba dedicado esencialmente a la vida académica, profesor universitario, hasta que mataron a mi padre. Y una vez que mataron a mi padre, eh, intenté buscar el esclarecimiento de ese caso por las vías judiciales Hablé con los fiscales Pero rápidamente comprendí con, con mis amigos, con mi esposa, con el entorno Que si esperaba justicia yo tenía que hacer la investigación Y nos dedicamos con, con la fundación que creamos La fundación que lleva el nombre de mi padre Manuel Cepeda a buscar a los autores y lo conseguimos logramos encontrar e identificar a dos suboficiales del ejército que asesinaron a mi padre y que fueron condenados efectivamente y a partir de, ese, de esos hechos eh, la vinculación con otras personas que habían sufrido esa misma situación pues fue una vinculación cada vez más fuerte después comencé a conocer la situación de las regiones en Colombia fui a el departamento de Sucre, departamento de Putumayo, donde hay realidades espeluznantes, donde son miles las personas que han sido desaparecidas. Conocí la realidad de lo que se llama en Colombia las masacres, estos espectáculos de terror público en, en que los paramilitares eh, reunían a gente en una población y las torturaban públicamente y luego las desaparecían. Y de ahí ya era imposible dejar de hacer un trabajo con, con toda esta gente, con las comunidades, etc. Pero también conocí la realidad del secuestro, los familiares de las personas que tienen su poder la guerrilla y que tienen muchos, más de 5 hasta 10 años eh, de estar eh, en la selva, prisioneros de la guerrilla. Y pues también surge un sentimiento de solidaridad muy profundo con esa realidad. En Colombia... Eh, Conviven las formas del Estado representativo y de llamada democracia participativa con una serie de procedimientos y de acciones que son de índole criminal. Digamos, el sistema político ha desarrollado una especie de esquizofrenia, una doble realidad, por una parte esta institucionalidad que tiene procedimientos regulares que podrían ser llamados democráticos, como son las elecciones, como es una relativa división de poderes, con al mismo tiempo una maquinaria que está encargada de generar persecución y muerte. Fundamentalmente de ese segundo aspecto, de esa segunda dimensión, hacen parte los grupos paramilitares en Colombia, que han jugado el papel de hacer el trabajo sucio, entre comillas, que no hacen las instituciones del Estado, o que a veces eh, las instituciones de la, digamos, encargadas del orden público realizan en conjunto con estos grupos. Eh, lo interesante de ese sistema es que tiene una serie de eh, mecanismos culturales, mediáticos, que le dan una apariencia a este sistema de ser un sistema, repito, democrático cuando en realidad es un sistema tan o más criminal que las peores dictaduras militares que ha habido en América Latina. Bueno, está esta figura rec recurrente de que en Colombia se asesinan en un solo año a más personas de lo que fueron los asesinatos perpetrados por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, por ejemplo, durante 17 años. Esa es la realidad de este país, en el cual además hay un conflicto armado de larga duración. Los paramilitares son una estrategia que ha cumplido tres funciones esencialmente. De una parte han sido eh, grupos contrainsurgentes, utilizados en la lucha con las guerrillas, civiles que son armados por el Estado, que son legalizados por el Estado o que fueron legalizados por el Estado y que actúan a través de métodos supremamente cruentos. En segundo lugar, los paramilitares son parte de una estrategia de acumulación de riquezas, eh, fundamentalmente de tierras, de control social en sitios donde hay eh, una gran riqueza natural o donde también hay la posibilidad de desarrollar megaproyectos económicos. Digamos, es muy frecuente que en un lugar se entreguen concesiones a multinacionales y poco después de que se entregan esas concesiones, es decir, que se entregue la posibilidad de explotar recursos de la nación, aparezcan grupos paramilitares que van haciendo una especie de barrido, de limpieza de esas zonas del país. Allí se producen despoblamientos, grandes desplazamientos humanos por la violencia y después aparecen también poblaciones que repoblan esas, esas partes del país. Y por último, los paramilitares juegan un papel de... Eh, persecución de los movimientos políticos y sociales que se salen del esquema político que está vigente en el país y de esta forma los paramilitares han participado en hechos que nosotros catalogamos de genocidio uno de esos genocidios es el del movimiento político Unión Patriótica del cual mi padre fue el último senador el último congresista elegido quien fue asesinado en el año 1994 y con él, digamos, terminó la voz en el Parlamento del Movimiento Político Unión Patriótica. Ese trabajo de exterminar este movimiento fue obra en parte de los paramilitares y también de los agentes del Estado. El presidente Uribe es para mí un hacendado, representa un, una clase social que quiere eh, imponer un modelo agroindustrial en el campo, que se ha hecho a las tierras, en una estrecha alianza con grupos paramilitares que ha obtenido las riquezas que tienen como resultado de usurpar eh, y robar a millones de personas eh, que son los desplazados que viven hoy en las ciudades y eso todo en una, digamos, muy estrecha relación con los narcotraficantes eh, es un personaje que también ha sido víctima de la violencia. Él dice que a su padre lo asesinaron las Farc. Y digamos que ha transformado esa, esa vivencia personal en una especie de sentimiento de venganza. Eh, y ese imaginario es el que, digamos, subyace a sus políticas, a su visión de este país. Un hombre que tiene unas grandes eh, aspiraciones autoritarias, que quiere acabar con las pocas conquistas democráticas que ha habido en Colombia, pero que al mismo tiempo es un político muy hábil, que es un hombre muy laborioso y todo eso ha permitido que cree un imaginario social y una simpatía que es innegable en amplios sectores de la sociedad colombiana. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado es una coalición de más o menos 200 organizaciones. Son tres clases de asociaciones que hay en, en movimiento, eh, las víctimas directas, es decir, los familiares, personas desaparecidas y asesinadas, personas que han sido desplazadas por la violencia. En segundo lugar, hay colectivos, pueblos indígenas, organizaciones sindicales, comunidades afrodescendientes y, por último, organizaciones que acompañan eh, con su trabajo jurídico o psicológico a estas otras organizaciones. Todos esos grupos comparten el ser víctimas de la violencia que nosotros llamamos de origen estatal. Hemos decidido llamar a esto crímenes de Estado. Pero es todavía una definición muy pobre. En realidad son víctimas del poder en primer lugar del poder estatal, pero también del poder económico, víctimas de la acción de las multinacionales en Colombia, víctimas de eh, grupos eh, económicos como los terratenientes, los ganaderos, y eh, son personas que actúan a través de distintos mecanismos, procedimientos para lograr que haya verdad y justicia. El movimiento es un, un movimiento social, que no comparte una visión de la lucha por la verdad y la justicia circunscrita a una visión que se ha llamado de justicia transicional. Nosotros nos concebimos como un movimiento integrado a un proceso de transformación política en Colombia y el objetivo esencial de nuestra acción es que se instaure en Colombia un sistema político realmente democrático, y que se resuelvan una serie de problemas de equidad social. El primero de ellos es lograr que haya una gran reforma del mundo rural en Colombia a través de la, eh, la reestructuración de la tenencia de la tierra en nuestro país. Es un proceso que ha tomado 10 años. Comenzó con la documentación de cerca de 44 mil casos de violaciones de derechos humanos y hoy en día es una realidad en todo el país, es un movimiento que interpela al gobierno, a la sociedad acerca de esta realidad de violencia. La ley de justicia y paz es un mecanismo legal que aparece en el contexto de un proceso que se ha querido llamar de desmovilización paramilitar, pero que para nosotros es un proceso de readaptación de los grupos paramilitares en Colombia. Esa ley no estaba pensada tal y como es hoy, era inicialmente un mecanismo de absoluta impunidad. La idea inicial del gobierno del presidente Álvaro Uribe era crear un mecanismo legal que permitiera un indulto generalizado de estos paramilitares. Pero comenzó un proceso de debate social en Colombia y de intervención de organizaciones de derechos humanos internacionales. Apareció la Corte Penal Internacional como un factor importante en Colombia el sistema interamericano de derechos humanos y esa ley que inicialmente era una ley sencilla de olvido, de indulto general se fue convirtiendo en otra cosa en un mecanismo cada vez más complejo que ha terminado eh, involucrando y llevando a la cárcel bueno la cárcel con digamos, una relativa eh, situación de eh, digamos, detención, de prisión para estos jefes paramilitares eh, llegó a algunos de los principales jefes de, este, de estos grupos pero además eh, no se contaba con un hecho que apareció en medio de todo este proceso y es que la sala penal de la corte suprema de justicia comenzó un proceso paralelo de justicia en el que fueron progresivamente involucrando a los congresistas que han estado aliados con los paramilitares y hoy en día esa interrelación entre la ley de justicia y paz y las investigaciones de la Corte Suprema han generado un proceso muy dinámico en el que se comenzaron a conocer ciertas verdades de los nexos entre los políticos y los paramilitares y en últimas ha llevado a una situación que es insostenible para el actual gobierno y es que 63 congresistas, más de 100 funcionarios del Estado, todos ellos o su gran mayoría muy cercanos al presidente Álvaro Uribe, están siendo investigados. Ahora se ha producido una extradición de jefes paramilitares y estamos viendo si esa medida va a reducir, debilitar este sistema de justicia o si por el contrario va a ser un nuevo escenario en el que se posibiliten más avances en materia de verdad. Para nosotros la solución no es la reconciliación, no porque no la queramos, sino porque puede haber reconciliación si hay democracia. Es decir, si se puede llegar a un equilibrio por lo menos un equilibrio entre quienes han sido los autores de los crímenes y sus víctimas. Si desaparece esa situación en la cual después de los crímenes las víctimas terminan siendo esclavas o por lo menos subordinadas a un sistema de control social y si hay una verdadera democracia, pues puede producirse fácilmente la reconciliación. O puede no producirse, pero lo bueno de la democracia es que tú puedes reconciliarte o no y no pasa nada, puedes seguir conviviendo. Y digamos que para nosotros ese es el objetivo central, un sistema político que ofrezca condiciones democráticas, es decir, una mínima condición de equidad y de participación política entre quienes han padecido la violencia y quienes han sido sus autores. Y eso podría llevar también a una salida del conflicto armado en Colombia, por estuvimos invitados hace un par de años a un congreso que se realiza impulsado por el presidente de la república, por Álvaro Uribe, en eh, asocio con el presidente Aznar. Fundamentalmente en el congreso estaban de España las víctimas, o mejor, los familiares de las víctimas de ETA, eh, familiares de las víctimas del 11 de marzo, y también invitados familiares de víctimas de Ex Yugoslavia y de otras partes bueno, Nosotros cuando intervinimos señalamos que el terrorismo era un fenómeno muy vago en su definición Pero si se quería hablar de violencia y de crímenes contra la humanidad Evidentemente hay grupos armados que cometen ese tipo de crímenes Pero también los estados son criminales y Bueno, y Yo esperaba que eso suscitara malestar pero hubo una buena recepción de eso y el punto, digamos, en el que surgieron ya las, eh, el malestar con nuestra delegación, que éramos varios delegados del Movimiento de Víctimas, fue cuando en una cena de estas de, eh, que promovían los organizadores, yo ingenuamente pregunté dónde estaban las víctimas del franquismo y por qué no habían sido invitados. Desde ese momento los organizadores asumieron una actitud de segregarnos del resto de las delegaciones del Congreso, y no nos volvieron a invitar nunca más a, a estos congresos. Bueno, cosa que no lamento realmente, porque la experiencia de lo que vi en esos congresos era un tratamiento del dolor de las personas, supremamente politizado e ideologizado, en un contexto en el que había esta discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no me acuerdo bien si era un momento preelectoral, pero intentando que las víctimas fueran una especie de eh, botín político, de los partidos que estaban ahí. La señora que estaba ahí eh, haciendo las veces de anfitriona me dijo pero usted cómo puede preguntarme por esas personas que usted llama víctimas y son en realidad muertines. Esa fue la visión. Yo no respondía a semejante afirmación que considero muy disidente de lo que hay en ese imaginario sobre lo que ha ocurrido en España en el último bueno, en el último medio siglo, tal vez. Yo diría que se ha logrado vender exitosamente la imagen de una democracia asediada, de una democracia imperfecta, pero en fin, una democracia. Y creo que estudiar el caso de Colombia permite entender que eh, una definición de democracia como la que hoy hay en el mundo tiene que profundizarse. No puede haber democracias asesinas no puede haber sociedades democráticas que al mismo tiempo asesinan y persiguen a sus ciudadanos o a ciudadanos de otros países. Y digamos que esto lleva a pensar hasta dónde son democráticas las sociedades occidentales, que si bien tratan con mediana decencia a sus propios ciudadanos, pueden cometer crímenes de guerra en otras latitudes, o que se han erigido eh, como democracias Teniendo realidades coloniales simultáneamente Hay libros y hay estudios ya que muestran esto Uno de ellos es un problema infernal Y que muestra cómo la sociedad que quiere ser el ejemplo universal de democracia liberal Los Estados Unidos es una de las sociedades más criminales O mejor, uno de los estados más criminales Y más tolerantes con los genocidios en el mundo Pero eso también se podría decir de Europa perfectamente Estudiar lo que ocurre en Colombia puede ser supremamente estimulante para los ciudadanos europeos Entender bien qué clase de país, qué clase de realidad es Colombia Ya hablaba de la democracia, pero también entender eh, cómo España invierte capitales Tiene relaciones muy estrechas eh, con un país y con un gobierno que al mismo tiempo tiene esta doble cara durante el día es eh, eh, el señor eh, Jekyll y por las noches es Mr. Hyde. ¿no? Es un Estado que a primera vista, y un gobierno que a primera vista eh, es un Estado civilista, pero eh, que oculta una cara eh, que podría ser como la del retrato de Dorian Gray, francamente aterradora y espeluznante.